Con ustedes, esto es de mañana. Análisis, noticias, comentarios y entrevistas. Y a propósito de entrevistas, tenemos una vía Skype con nuestro querido presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, el profesor Sisto Gavín, presidente de la ADP. Con Sisto, vamos a conversar acerca de que no habrá concurso de oposición para designar directores regionales y distritales en educación. Una de las conquistas que había logrado con, y, que había, y que presenta con, con, con mucho con mucho alborozo la Asociación Dominicana de Profesores es que la calidad en el servicio se consigue con concurso de oposición y formación de sus miembros. Y ahora no habrá concurso. Vamos a ver qué opina nuestro querido amigo, hermano, Sisto, Gavín, Adelante. Buenos días, Sisto. ¿Cómo andas? Buenos días, amado. Buenos días a Yerjan, a Francis, a todos. A Carolina, sí. no sé si está por ahí. No, hoy. no, no está con Pero nosotros. No se integra. Se integra okay, pronto. Ok, muy bien. ¿Cómo no? Cuéntanos de esta noticia. Un, un placer estar. Sí. Bueno, la verdad es que es eh, lamentable y sigue siendo muy lamentable que... que... Eh, todos los gobiernos que hemos tenido eh, no han aplicado la ley, sino de manera parcial. ¿Por qué de manera parcial? Porque solo se ha estado convocando a concurso a los maestros y maestras, a los directores de las escuelas, de los liceos, de todos los centros educativos, a concurso de oposición. Porque como establece la ley de educación 6697 en sus artículos 139, 136 y 215, el concurso de oposición, y por eso somos abanderados de él, realmente lo que permite es que todo maestro o maestra que reúna los requisitos, sin importar el partido político al que pertenezca, sin importar cualquier otro interés, tenga la oportunidad de ir a concurso a director regional, a director a director distrital o a técnico a un puesto de técnico de cualquiera de esas instancias. Y yo particularmente voy más lejos. Ojalá ojalá lleguemos al país en un momento en que también el ministro de educación deje de ser escogido por el presidente de la República y sí, sí, sí, por el, por el de las de la sí, Miren, miren, eh, existe, excúseno, eh, está fallando su conexión de internet. Ojo, muchacho, con lo que le decía de, de, de la educación de virtual. Eh, te vamos a llamar vía vía teléfono porque lo que estás diciendo. No se está entendiendo. No constituirme a ver si logro mayor conexión. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Ahora se oye bien. Correcto. Atención, atención a, los, atención a los estudiantes. Eh, cuando en un lugar de, de la casa no le dé, eh, bueno, si tú estás ahí en, en el club, ¿verdad? Eh, no le, no le dé mucha señal, vaya a ser, Se vaya me a, a, me a, a, a la calle. saliendo para la calle, para, para el patio. Adelante, si Se suba un sí. palo. Deja Va, tu veneno, deja sí, tu veneno. Vas a, tener que repetir, cito, adelante. vas a tener que repetir lo que dijiste, porque prácticamente no se escuchó nada. Sí, sí. Eh, muy bien, muy bien. Adelante, ahora sí. De acuerdo. De acuerdo, muy bien. Miren, decía que es. Muy lamentable, muy lamentable que las actuales autoridades del Ministerio de Educación y del Gobierno de la República, pero sobre todo del MINER, hayan decidido no convocar al concurso de oposición para escoger a los directores regionales y distritales, porque lo que establece la Ley de Educación 6697 es el concurso de oposición, y concurso de oposición significa que todo maestro o maestra de la República Dominicana, sin importar el partido al que pertenezca, sin importar cualquier otro interés, si reúne los requisitos que establece la ley de formación y todos los requisitos que están establecidos, entonces eh, pueda participar, pueda aspirar a ser director regional, director distrital. Direct, eh, ...o ocupar un puesto de técnico en un distrito o en una regional. Sin embargo, como decía Amado en la introducción, el concurso fue una demanda histórica de la ADP. Eh, y hemos participado de los concursos de maestros y maestras, de los concursos para directores de las escuelas. Sin embargo, ningún gobierno todavía, ni los anteriores ni este... ...ha asumido aplicar el concurso de manera completa, total... ...para todos y para todas, como establece la ley de educación. Entonces nosotros seguiremos planteando eso... ...seguiremos luchando hasta que se obtenga... ...hasta que logremos que los cargos distritales y regionales... ...y yo voy más lejos particularmente, ya es una visión propiamente nuestra... ...particular, pero creo que el país tiene que llegar en un momento en que incluso el ministro de Educación fuese, pudiera ser escogido por el Consejo Nacional de Educación y no designado, voy más lejos, por el presidente de la República. De manera que cuestionamos esa decisión, es lamentable, las autoridades, ellos tenían facultad, porque es importante, importante aclarar lo siguiente, cuando digo que tampoco los gobiernos anteriores aplicaron el concurso es porque se ha querido también eh, decir que la ordenanza 24-2017 del triste célebre recordado Andrés Navarro García para el magisterio constituyó un concurso de oposición y tampoco fue un concurso de oposición. ¿Y qué fue, Por, el primer eh, eh, ¿Ese concurso entonces estuvo bañado? ¿Pudieras hablarnos de eso? Sí, ¿por qué? Por lo siguiente. Él convocó a Navarro a un proceso que él llamó proceso competitivo, Ajá. pero no de oposición. ¿Por qué? ¿Por qué no de oposición? Bueno, porque ningún otro maestro o maestra del país que no, estu que no fuera en ese momento director regional o director distrital pudo participar. Por lo tanto, no fue un concurso ah, de oposición bueno. abierto. Pero además, pero además, Navarro violentó el artículo 215, que establece que el ministro sí tiene facultad para escoger de una terna, para escoger una terna, para escoger la terna, pero luego de realizar el concurso y además colocando, escogerla de quienes obtienen la mayor calificación. Y ahora mismo todavía en el Tribunal Constitucional de la República reposan varias demandas, incluyendo la del profesor Julio César Portalatín, que lamentablemente falleció en el mes de abril, que sometió fue una de las eh, tantas demandas que sometieron diferentes docentes en el país que ocupaban posiciones de técnicos, que aspiraron a ser director regional o distrital y que entonces colocaron por encima de ellos a quienes tenían menor calificación de la que ellos Cisto. obtuvieron. O sea que como decía Amado al principio, el concurso que ha sido nuestra demanda histórica, hemos logrado... Que todavía se siga aplicando a medias, solo para los maestros de aula, solo para los directores de la escuela. Ah, pero es muy fácil entonces que el director regional y el director de se haya cogido por el dedo, se haya cogido por política Sisto. y que entonces no acudan a todo. Eh, eh, escúchame, Francis, pero esto, ¿quién elige la terna? Eh, me imagino que si participan los directores, que entiendo debe ser abierto para que todos los maestros puedan participar, mm. pero. Eh, una vez participaron los directores de y regionales en ese proceso competitivo, ¿verdad? Sacaron la calificación. ¿Quién elige la terna? Eh, por ejemplo, tengo entendido ¿Claro? que son nueve. ¿Quién lo eligió? Para ser presentado la, la al ministro. La terna, la terna. Sí. Según la, el artículo 215 de la ley 6697, el ministerio, el ministerio, de las calificaciones del listado de aspirantes que quedan en el registro elegible entonces tiene la facultad para escoger eh, de los mayores de los, que, de los que obtuvieron mayor calificación, por ejemplo cuando los maestros y maestras van a concurso, quedan 80, 100 bueno decenas o miles de maestros en el país en un registro elegible entonces se va colocando esos docentes se, va, ...se van nombrando a partir de, de manera descendente a partir de la nota que cada uno escoge. O sea que ese es el procedimiento que establece la ley luego de haber realizado el concurso. ¿Qué pasó aquella vez? Que Andrés Navarro ni realizó el concurso de oposición... ...sino que desarrolló un proceso competitivo entre los entre los que estaban en el cargo... ...y por lo tanto no permitió que otros pudieran participar, como dice la ley... Pero además, al momento de escoger, al momento de escoger, cometió el error de escoger a eh, personas que concursaron y obtuvieron menor calificación que otros. Y eso invalidó eh, esa, ese proceso competitivo. Nosotros ratificamos que nosotros, nosotros ratificamos que lo correcto es el concurso y que es muy lamentable, y por eso cuestionamos. Esa decisión de las actuales autoridades debieron derogar la ley 24-2017 por los elementos que estoy diciendo, pero debieron no hacer lo mismo, no escogerlo por Cito. decisión política, sino por la convocatoria a un concurso de oposición. Que si Sisto Gavín quiere ser director regional, para poner un ejemplo, para no poner a otra persona. Yo soy maestro y reúno los requisitos en términos de formación por lo y de experiencia docente. Por lo tanto, que si Cito Gavín, que no es del PRM, eh, pudiera, quiere participar, entonces tenga la oportunidad de participar. Y es simplemente un ejemplo que estoy poniendo, no es que yo aspire a nada. Pero ese es, es para graficar lo que nosotros tenemos que seguir luchando en la República Dominicana, porque tenemos gobierno tras gobierno que prometen transparencia, que prometen cumplimiento de la ley y al momento entonces de aplicarlo, entonces viene la parte de que se impone la presión de eh, su gente por el asunto de los puestos y terminan designándolos sin concurso. Existo. Eh, una pregunta. Sí. Tú te refieres sí. a la 24-2017. ¿Es ley o es resolución sí. en principio? Yo quiero. Es una ordenanza. No, una resolución. Una resolución del Consejo. Una no. Una ordenanza. Mira lo que existe en educación. Está la orden departamental, que es una orden departamental que, como dice la palabra departamental, sale del despacho del ministro, ¿verdad? Está entonces una ordenanza, que esa ordenanza, de, ya una ordenanza la aprueba el Consejo Nacional de Educación. Por, por lo tanto, en ese momento, Francis, es muy importante tu pregunta para lo siguiente, en ese momento no solo se equivocó Navarro, con ese proceso se equivocó todo el que estuvo ahí en el Consejo Nacional de Educación. Entonces, Porque en el Consejo Nacional de Educación está representada la ADP, está Uy. representado EDUCA, está representado los estudiantes, está representado los padres. De manera que este país tiene que acabarse de que si la ADP está representada o cualquier institución en un consejo colegiado como ese... Yo no vaya allí con mi posición particular y con mi visión particular, Ustedes, sino con la que defina la, la, la institución. Una, pre, una cosa, ¿ustedes tienen la capacidad para someter una solicitud de declaración de lesiva esa ordenanza? ¿Sí o no? A la ordenanza 24 2010 Claro, porque... Sí, sí, ya esa... no bueno, ya te dije que sobre esa hay eh, demandas en el Tribunal Constitucional... Eh, varias. Demandas, Pero es ante el mismo eh, consejo la, so, sol, Es ante el mismo consejo. Es ante el mismo consejo que lo, yo le estoy dando la orientación. Ante el mismo consejo. Sí, se puede. Se, se puede. puede. Claro incluso, que sí se puede. Incluso si un maestro, incluso si un maestro o una, una maestra en la República Dominicana que quisiera ser, eh, aspirar a un puesto de eso, puede incluso someter un recurso que eh, de cara a que se revise esa decisión que del no le Consejo Nacional de Educación, porque correcto. es violatoria de la ley, Frank. correcto Porque eh, la ley establece es... el concurso para la escogencia de esos cargos. Sisto, eh, dos preguntas en una. Na, eh, nada no son ustedes que tienen café ahí, ¿eh? Verdad, no, no, muy, no. muy bien. <risa> dos preguntas <risa> en una. ¿Qué sí, hay de para cierto? completar el programa, ¿verdad, Amado? Sí, es, claro. ¿Qué hay de cierto de que en el concurso que se dio aquí en la Regional 07, donde eh, está Mariel, Mariel Santos, ¿verdad? Supuestamente participó y que Portalatín, que lamentablemente falleció, sacó mejor nota que ella. Es, eh, te pregunto eso. Y si sabes quién es que se suena para eh, ocupar el cargo de director eh, regional aquí de educación. Bueno, mira, lo dije ahorita: puse como ejemplo el caso de Julio César Portalatín de que lamentablemente falleció en sí. abril y falleció esperando la sentencia del Tribunal Constitucional sobre su recurso de anulación, porque él estableció en su expediente que obtuvo mayor eh, votación que tanto las que colocaron en la regional como las que colocaron en los distritos. Y entonces él, él exigía que se le colocar a él porque obtuvo mayor calificación. Eso ocurrió en... ...hay decenas... ...de... ...decenas de... de casos. ...de recursos... Ah. ...en el Tribunal Constitucional... ...sometidos en ese sentido. Eh, ¿Cuál fue la segunda parte que me... Con relación que bueno, a si ustedes tienen conocimiento... ...de quiénes son... ...bueno, mira... ...oficialmente no tengo conocimiento... ...hay muchas especulaciones... ...uno escucha nombres... ...escucha pero no quiero... Eh, como la ADP es una institución eh, y nosotros también, también no hablamos por boca de ganso porque debemos respetarnos, eh, no queremos especular sobre eso, pero oficialmente todavía no, no se conoce quién iría a la Dirección Regional sí, de Educación. O sea, sí, oficialmente, con telegrama y con todo. Ahora, yo te adelanto lo siguiente. Ajá. Nosotros, como Asociación Dominicana de Profesores, quien vaya a la Dirección Regional de Educación debe saber que estaremos siempre con la actitud de vigilancia, no importa quién sea, la actitud siempre de combate cuando sea necesario, de, ne de acuerdos cuando sea necesario, si hay una actitud de apertura no hay problema, si hay solución a los problemas educativos bien, si se ponen de acuerdo con la ADP en los aspectos que tenga que ver con los docentes, nuestros afiliados, con los estudiantes, con la calidad de la educación, si no hay prepotencia, si no hay arrogancia. pero si hay de todo eso, entonces nosotros, como siempre, estaremos en los escenarios que las autoridades que deciden entiendan. Cristo, es una cosa que sí. me está sí. llamando sí. la atención a todo esto que se ha generado sí. a raíz de la, de la suspensión de concurso para designar a los directores. Pero que la misma ordenanza que emitió el Consejo Nacional en el 2017 establece un mecanismo de, de protección a los que sean exdirectores. ¿Y cómo ustedes permiten que eso suceda? Atar cargos de importancia, de libre remoción, como si fueran cargos de carrera, que no es avalado por porque eso la misma ley 4108 lo establece claro. Entonces me dicen que los directores actuales que se han sustituido, por lo que no se van a concursar, pero también quedarían como asesores. Eso es cierto. Bueno, mira, Francis, ese es el anuncio que se ha hecho. Nosotros estamos solicitando el acta del Consejo Nacional de Educación del viernes, lo vamos a solicitar para tener la mano. Ah, no lo llegaron. Porque, es porque ese es el anuncio que ha salido a la prensa. Ahora bien, ese es el problema. ...que sigue presente la politiquería en este país... ...y el problema de no respetar la ley. O sea, ok, yo eh, eh, sustituyo a los actuales directores regionales y distritales... ...dejo a los otros como asesores, entre comillas. Ustedes saben lo que implican los asesores en este país. Ustedes saben que en este país hay instituciones, muchas del Estado... ...que tienen consejos ganando salario de lujo, que tienen famosos asesores... Y entonces eso no es nuevo. Prácticamente en cada gestión, mira, hay directores regionales anteriores que fueron eh, sacados en el mismo, que fueron cambiados en el mismo gobierno del PLD, que continúan eh, con, esa, con esa condición y que de asesores o a disposición del ministro. Que siguen cobrando el mismo salario de director regional, un y abuso. de director distrital. Es un gran y, abuso. Y, y, y, y eso es repartirse el pastel habiendo otro, director, habiendo otro director regional. O sea, es que realmente el país, todos nosotros, tenemos que seguir vigilantes hasta que logremos que el dinero del 4%, que, se, que luchamos tanto por él, que la transparencia en no, no la educación, sea una cotidianidad o sea una covidianidad ahora. Sí. Pero es la transparencia, tenemos que insistir en la transparencia Para que esto, porque también, oye lo siguiente ¿A qué aspiró Melanio Paredes? Después de ser ministro de educación sí. A presidente sí. de la república ¿A qué aspiró el mocano eh, Amarante Varela? Sí. ¿A vale. qué aspiró Andrés Navarro? Sí, sí. Es Entonces yo pregunto yo pregunto, ¿estará por debajo de todo esto también la aspiración del actual ministro? La pregunta, Ay, exacto. ¿Irá a aspirar por cara a la presidencia? Sí, estoy fuerte. especulando en medio del análisis porque tú dices, bueno, complacer a los que estaban, dejándolos como asesores y entonces nombrar a los otros sin concurso. Es complacencia total. Pero no Bueno, eso sería tener bueno. el doble de adeptos tener el doble de adecto porque todo, en todo va a estar el, eh, de a dos un sí. director Gra y un asesor gracias Sisto, eh. al final si tiene alguna, haciendo algo lo que, que nunca agregar se ha hecho. ¿eh? haciendo lo que nunca se ha hecho pues bueno, establecerlo adelante, siguiente. adelante, ¿eh? adelante. Sí, finalmente, finalmente lo siguiente decirle a los padres y madres a los estudiantes, a todo el país a los maestros y maestras, a ustedes también que debemos seguir muy vigilantes respecto a la marcha del plan de montaje del año escolar que de manera muy aprisa lo decidió el Ministerio de Educación. A partir de hoy comienza el Ministerio de Educación a entregar unas eh, computadoras. Ellos hablan que de 70 mil eh, computadoras al magisterio en el país. La ADP, la ADP va a estar presente en esa entrega de computadoras que inicia el ministerio a partir de hoy, a los maestros y maestras, ¿para qué? Primero, para verificar la transparencia de ese proceso, que se le entregue al maestro la computadora, porque en entregas anteriores hubo mucha gente que sin ser docente recibió computadoras. Oh. Entonces, deben entregarle computadoras a, los docentes, a todos los docentes, comienzan hoy por la seccional de San Pedro, por la seccional de Santiago y la seccional y la provincia eh, Peravia, la provincia de San Pedro, la provincia de Santiago. Entonces, ellos dicen que van a entregar 70 mil computadoras a partir de hoy. Pero oye bien, en empezar a entregar las computadoras a partir de hoy y que inmediatamente el 18 comenzará la jornada de capacitación, sigue siendo muy a prisa y además lo del 2 de noviembre del año escolar. Por lo tanto, Debemos seguir paso a paso, porque como habíamos dicho mucho antes, y no es nuestro deseo, porque el Magisterio y la ADP están integrado para el proceso, porque es nuestro compromiso ante la patria. Sin embargo, dijimos que procesos podían ir prácticamente cayéndose a partir de la realidad. Bien. Sin embargo, ya veremos. Gracias. Ya veremos, pero Mucha, hay que estar muy atentos. Y atentos. Muchas gracias, bueno. Gracias a ustedes. Sisto Gavín, presidente sacó, de Gavín. la Asociación Dominicana de Profesores, capítulo de la provincia Duarte, por eh, sus respuestas a las eh, preguntas que les hiciéramos. Tiene un discurso muy pesado, eh. Cristo Gavín, no le baja ni un chingo. Bueno. Bueno, es un vamos, rol. vamos es un a una rol. llamada telefónica que vamos. tenemos adelante. Buenos días. Yo lo señor. que no lo entiendo, las cosas. Querido panelista, buenos Hola. días. Hola, buenos días. Este, yo estoy diciendo que yo voté por el PRM, pero eh, no voy de acuerdo con el señor presidente que tiene algunas provincias de, de favoritismo. Yo creo que le debe de poner aparte todos los pueblos, no provincias especiales. especial. No, porque, no, eh, amiga. Santiago, no, no amiga, pero él fue primero a Pedernales. Espérate, Santiago eh, ha recibido siempre los lo mejores favores. Sí. Sa sí. Eh, San bueno. Francisco, ningún no pueblo se eh, ha acordado de, de, de, de San Francisco, con excepción Amiga, a, a mire, eh, en defensa de Luis Abinader, yo le voy a explicarle a usted, quizá usted no se dio cuenta, que pri al primer pueblo. Que fue Luis Abinader luego de ser presidente. Fue a uno de los pueblos más pobres de la República Dominicana, que fue a Pedernales, allá en el rincón, allá, ¿cómo es, no Cachito, Allá ya, Bajote, ¿donde? en el sur. Y luego fue no a la valor. parte norte, a Montecristi, y se pasó ahí eh, eh, varios días. Eh, eh, ¿Tú sabes que que va Santiago, a Pedernales, Luego le va a tocar a la provincia devolver, de Duarte, no luego va parte. a la romana. Él está, eh, él, él está yendo donde entiende que tiene que eh, fortalecer. No, pero hay que ¿verdad? darle tiempo. Porque que va a ser, ¿Cómo darle tiempo? Se no? supone que, que él tiene una concepción ¿Vamos general. A, ¿No? Vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de WhatsApp.